Buenas tardes, mi nombre es Dona Amparo con Soto, soy la mamá de Isabela Randonio, deportista de Portis. Isabela es una niña que es deportista de alto rendimiento desde los 6 años. Hace aproximadamente 2 años empezó en Fortius, un proceso para mejorar su rendimiento deportivo, su concentración, la tolerancia a la frustración y todo lo que tiene que ver para que un deportista pueda lograr su estabilidad no solo a nivel deportivo, sino emocional. No, pues Fortius se convierte en una familia. Le ha servido mucho el proceso en Fortius. Es una niña que ha mejorado mucho su rendimiento deportivo. Cuando empezó su proceso, logró llegar a seleccionar antiótica en el deporte que inicialmente practicaba. También le ha servido mucho a nivel familiar y personal. El trabajo que se hace con el foco para lo deportivo es para todas las...